Quiero confesarte todo lo que siento Contártelo en este preciso momento No has dejado de estar en mi pensamiento No voy a callar más este sentimiento Entiendo que hoy no es un Te amor es tu sustento de todo lo que está sucediendo, siempre te estuve evadiendo y mi amor por ti escondiendo. Nunca me esperé que de otro hombre te interesaras, que tal vez me esperarías a que este amor te confesara. No quería decírtelo por miedo a Estar contigo, pero como en ese tiempo no tuve valor de hacértelo saber, encontraste a alguien más en tu destino. Por mi parte, estoy tranquilo por habértelo dicho, aunque triste, ya que es demasiado tarde. JFA, BMC, lo máximo en el género. De Panamá para el mundo.